Bien, la idea de este video es poder construir un menú. Lo vamos a utilizar desde el proyecto de la calculadora en adelante, en muchos proyectos. Así que vamos a aprovechar una función que ya a esta altura debemos tener desarrollada en nuestra biblioteca. Me refiero a utn getNumero. Y vamos a utilizarla para pedirle una opción de las que vamos a ofrecer dentro de nuestro menú al usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, comencemos declarando una variable entera que vamos a destinar a la opción que el usuario ingresa, nuestra función, eh, solicitaba un número al usuario, lo primero que nos pedía era el espacio para el resultado, luego un mensaje, un mensaje de error, un valor mínimo, un valor máximo y la cantidad de reintentos que queremos darle. O sea que lo primero que tenemos que pasarle es la dirección de memoria de nuestra variable, en este caso opción. Esa, esa variable opción es la que vamos a utilizar dentro del, dentro del switch. Ahora seguía el mensaje. O sea, lo que vamos a mostrar acá es nuestro menú. Supongamos que tenemos un menú de tres pasos. Nosotros le, le ofreceríamos al usuario que seleccione una opción. Acá podemos poner un salto de línea. Dos saltos de línea y acá podríamos empezar con las alternativas. Entonces le podríamos decir que uno para leer, ponemos un salto de línea. Dos para mostrar, ponemos acá otro salto de línea. Y tres para perdón, salir y acá ponemos otro salto de línea. Tenemos que darle un mensaje de error en el caso de que el usuario no haya ingresado lo que necesitamos. Por ejemplo, le podemos poner no es una opción válida. ¿Sí? Vamos a ponerle también un salto de línea a nuestra opción. Y por último, nos pedía nuestra función a esta altura que determinemos... Un mínimo, un máximo y una cantidad de reintentos. Bueno, si nuestras opciones van de 1 a 3, en este caso nuestro mínimo va a ser 1, nuestro máximo va a ser 3 y podemos darle dos reintentos para que el usuario se pueda equivocar. De esta manera ya estaríamos leyendo la opción que el usuario quiere ingresar. En tanto y en cuanto haya terminado ingresando algo. Entonces lo que podemos ver es que nos devuelve también. Vamos a generar una variable de respuesta o directamente lo podríamos poner dentro, dentro de un if pero comencemos de esta manera podemos generar una variable de respuesta y asignarle lo que devolvió nuestra función recuerden que nuestra función va a devolver un número negativo para indicar que no pudo obtener un número y un 0 para indicar que sí obtuvo el número así que yo ahora puedo preguntar por respuesta aquí podría preguntar si respuesta es igual igual a cero o la otra manera de hacer esto sería preguntar si respuesta negado, que si es cero es cuando yo tengo que entrar, al hacerlo negado se transforma en uno, que sería un verdadero. Ahí queda un poquito más bonito el código, pero de cualquiera de las dos maneras que quieran hacerlos funciona. Entonces, si estoy en este caso, quiere decir que el usuario ingresó una respuesta válida. Así que ya me puedo hacer el switch. ¿Qué teníamos que...? Switch. ¿Qué tenemos que hacer en el switch? Bueno, evaluar opción. ¿sí? Si recuerdan, siempre un switch estaba construido por casos. Entonces voy a comenzar aquí a hacer los casos. En el caso de que sea 1, tengo algo para hacer. En el caso de que sea 2 y en el caso de que sea 3, tengo que salir. Entonces los casos a analizar es el case 1 y el case 2. Recuerden que siempre los casos hay que finalizarlos con un break. Tanto el caso 1 como el caso 2 lo vamos a finalizar con un break. Acá hagamos cualquier cosa. En, eh, en su aplicación, acá iría la llamada a la función que resuelve lo que nos están pidiendo en el caso 1. Printf, yo acá solamente voy a mostrar un mensaje. Y aquí abajo vamos a mostrar otro mensaje. En el caso de que el usuario quiera salir, no, no, no tengo nada particular para hacer. Y aquí ya tengo construido algo que... Le pide al usuario una opción, analiza que el usuario haya ingresado algo y en tal caso realiza alguno de los casos del switch. ¿sí? No está reintentando. ¿sí? O sea, acá me faltaría ahora reintentar tantas veces. O sea, volver a hacer esta, estos pasos de mostrarle el menú al usuario y darle la opción de que ingrese de que ingrese el, el número y atender lo que él me está pidiendo, o sea, lo que me pide la opción 1, lo que me pide la opción 2, y eso lo tengo que hacer hasta tanto y en cuanto el usuario ingrese el número 3, que sería la opción de salir. Entonces, todo esto, de alguna manera, incluido respuesta, todo esto lo tengo que hacer de manera repetitiva. Así que, lo ideal sería meterlo dentro de un do while. Vamos a hacer un do, que ya sabemos que el do... Logra que la primera vez esto se ejecute y aquí abajo vamos a escribir el while. ¿Mientras qué haríamos esto? Bueno, si la opción de salida es la opción 3, podríamos hacer esto hasta tanto y en cuanto, o sea siempre que opción sea distinto de 3. Entonces, hasta que el usuario no ingrese la opción 3 que es salir, vuelvo a mostrarle el menú y vuelvo a atender lo que el usuario me está pidiendo. Fíjense que... Esto es una manera simple de poder construir un menú que puede seguir creciendo en casos. Así que sería como un buen, un buen punto de partida. Y en general los códigos que vamos a realizar no tendrían que tener más que esto dentro del main. ¿sí? Acá ya tendría que tener el llamado a las distintas funciones que atiendan lo que esa aplicación que están desarrollando les pida. Vamos a ver si nos quedó funcionando. Si, si acá poníamos dos. Uno es leer, dos me, me muestra que al, al ingresar al caso de mostrar, entro al caso 2 y tres, salir. Como en salir no hay más nada, termina la, la aplicación. ¿Sí? Bueno, espero que este videito les sirva como para hacerse una idea de cómo empezar a construir menús.